Punto religioso, <ríe> literalmente, verdad, verdad era era, era era, era es verdad Puto Jesus, tío Vale, que cambio está de Red ¿no? Joder, macho, eh <ríe> A ver qué coño pasa en verdad, no sé, el juego en el, en el Summer Fest me pareció divertido. Contra menos curioso, ¿no? O sea, vamos a probarlo. Persephone. <risas> Qué guapo, ¿no? El nombre del tren. Radar Rempty 2 con gráficos ultra HD. Literalmente. No sé, o sea... No sé cuántas horas tiene el juego, pero parece divertido. O sea, rollo... El combate y tal. Parece muy divertido. pero me recuerda a un juego que había ya así sin... que no me acuerdo el nombre. Había gráficamente, tan mal, o sea, podría ser peor, ¿no? Edgar Gravenor, un grave. <risas> Jajaja. Va a reventar el tren porque va ahí, ya está. Para reventar, eh. Contra chalecos chaleco a asalto, eh. Vale, este titán. Este tan... Para el bichito de Lilobo, ¿no? Que gracioso. Eso me ha gustado mucho, eh. Está muy guapo. No vea, ¿no? Que ha cambiado está el lol, ¿no? Ese grade, tío. <risa> en verdad parece un sombrero de culnado, Yo no digo nada, eh. Diablo. Será yeah. Cer yo, ¿no? <risa> Para que aguanta full, a ver <risa> si es tanque. O sea, va, va a ser fácil subirlo. Literalmente... Y hay que cambiar chano, o sea, es eh, eh, eh, eh, de tío, o sea, es eh, del oeste. Eh... Vale, vale, vale. Espera, espera, espera, espera, que carguen la... Vale. Analicemos los FPS, no me mola. Vale, ok. Una FPS bien y mal. ¿Lo veis bien? Vale, l 1, ok. ¿Qué quieres que me tire, hijo puta? Ah, vale Parece un poco un charte, ¿no? O sea, rollo... Pierde FPS cuando estás andando vale, De momento empieza un poco perijos persian, ¿no? Con bosses tienen que ser guapos, la verdad Son vampiros, al fin y al cabo Pero hay un juego, tío Que era así Me acuerdo para la Play 2 Que es que era igual, tío Era el, el mismo planteamiento Ah, no está mal, ¿no? O sea, gráficamente, es decir, que. A ver, el montón que utiliza es un Real Enginer. Uh, o sea, me da miedo. Me que miedo, gente, porque puede pegar a un pelazo. Pero, no obstante. Qué apuntada. Uh, ¿Qué cambia hasta Kratos, no? ¿Qué es ese ruido. Bro, y yo. Tu peor pesadilla, puteazo. Tiene como un brazo mecánico. O sea, full guapo, ¿no? Full mecha en el oeste. Vale, cinemática, FPS, Tony. Sí, guapo el, yo, qué guapo el... y qué guapo el punto. ¿Eh? ¿Tienes sanguijuelas en los pezones? What? Hermano, qué guapo, ¿no? Diablo. diablo... no, no, ya está, me gusta. Ya me ha gustado ya. Ya ya está, me ha gustado. Me ha gustado. ¿Sabéis por qué me ha gustado, no? Es hora de Increíble, receptáculo infectado, o sea, guapísimo, o sea, es un puto bicho virulento con una sanguijuela haciendo alusión a Hellraiser eh, el bicho de, de la puta caja de Pandora, ¿no? Guapísimo, ah, no, no, ni tan mal. No, no, no me parece mal el juego de momento. A ver, a ver, a ver cuando haya más enemigos pegándonos, ¿no? Eh. eh va vale, a para rodar a la X. Vale. Eh, ese pibardo, ¿cómo estamos, campeón? ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo va, por supuesto, este? ¡Hostia! Este vinecito con flowa Que hoy no has tenido que ir a clase, ¿no? Eh, Anda que nada, no, hay que la leche Ah, a entregar trabajo, ¿no? ¡Yup! ¿Cómo estamos, campeón pibardo? O sea, pero ya llegaste a casa ¡Qué guapo! Oye, por ahí tan mal, gente Mantén el motor de atacar Y cuando haga el ataque, dale a caminar Y, y otra vez a atacar, a ver Vale, mantén pulsado el, Y dale a caminar Esto, campeón, o sea, el combo el lobo eso Johnny Cage No, no ¿Cómo se llamaba el del Mortal Kombat? El man de los brazos Yo no me acuerdo Jack No, o sea El man de los brazos mecánicos ¿Sabéis? Sí, ya estoy ¿Qué tal, campeón? O sea, ¿cómo hay En las clases O sea, el trabajillo ¿Qué tal? Cuando estés con... Ah, con un enemigo Qué guapo ¿Y esto qué es? fragmento fragmentos de inventario Artículos de tomo Qué raro Únicamente eh, lo fui a entregar y nada. Llevo unos 30 minutos durmiendo. Que ha hecho pero es normal, campeón. O sea.. Por lo menos mira, te las he a entregar primera hora. Está bien, leñe Descansa ahora y disfruta de las vacaciones que allí empezaron, por decirlo de algún modo. Mira a tu alrededor y busca una, una bolsa. Que te y cofre secreto. Vale, esto. Qué raro está el, el God of War, ¿no? ranaro ¿no? Ya ha he hecho algo de eso. Ya, no, aro ¿Ya Bridge o algo de eso. Eso era ello, qué puntazo. A ver, es una locura que su cero le haga eso al payo, ¿sabes? Siendo. Entre comillas bueno Realmente, ¿no? Pero su cero es un poco cabrón, ¿no? ¿Esto lo del y lobo? No, Aro Está todo guapo este ataque En verdad es eso, ¿eh? Este ataque es completamente eso A ver ¡Ay! Me he equivocado, tío ¡Buf! Mierda ¡Los! Está guapísimo, gente Está guapísimo ese golpe, coño ¡Tío! ¡Vamos! ¡Huevo! Increíble, empezaron eh, empezaron para mí la mayoría de mi clase y seguirá eh, yendo Nada, pero bueno, al fin y al cabo, campeón, tú también te la has currado a la hora, ¿sabes? De aprobarlo todo y tenerlo bien, ¿sabes? Realmente worth it, te las tomas con mucha seriedad y también eh, responsabilidad, está muy bien Estoy orgulloso de eso, eh, o sea, de todo lo que hacéis, eh, respeto a los estudios, tío Para poder llegar a sacarlo hacia adelante y nunca deja de estar en el canal, ¿sabes? Eso es precioso Y ya sabéis que si no podéis llegar a venir en un momento determinado del curso, es normal cambiado tarde al sol, tío. ¿Os parece? Ni tan mal, ¿no? O sea, me parece entretenido contra menos, ¿no? O sea, me mola. No está nada mal, tío. O sea, sorprendente. Pensé que sería un poco. que se trillaría cuando hay más de un enemigo. ¿Sabéis a lo que me refiero? Rollo, lol. <risa> o sea, te... gancho y puñetazo. No vea, ¿no? Mantén R1 para lanzar un gancho. ¿Y eso? ¡Ah! <risa> <risa> <risa> <risa> y ¡Yo! Esto es el Mortal Kombat, ¿eh? Gente, esto es el Mortal Kombat, cabrón Eso es el triángulo para arriba Eso es el Mortal Kombat, gente ¡Qué combos, bro! Me mola Me mola, me mola los combos eso, eh Me mola, tío A ver, los bichos son la bollas, están súper demacrados O sea, el rollo, son virulentos, me mola ¿Me acaban de disparar o me han parecido a mí que me han disparado? Guapísimo Ataúd, tío, de los vampiros Qué raro está el Elden Ring, eh, hombre o sea, me... Joder, rollo vaquero, eh Esperemos que no se derrumbe ahora ¿eh? A ver, no, a ver, el precio es una locura, ¿no? Pero, a ver, ese de un, un AD Está bien, en cierto modo, o sea, podría ser peor, ¿no? El que tengo muchas ganas que me den es el Frozen Flame ¿Sabes? Para darle promo en el canal Ese juego creo que nos va a gustar a todos Ese sí que es un Elden Ring, campeón, pibardo Está muy chulo, el, eh... Vale ¿Cómo? un puño cañonazo, o sea, esto guapo, y eso Gente, lo malo es que no puede salirse Del mapa, ¿sabes, Pero... Ah, sí Lo reventé, ¿eh? Increíble ¿Y esto? Ah, vale, vale, vale Entiendo que lo tengo que meter ahí, ¿no? Espera, espera, quédate ahí, bro ¿No puedo? Oh. Bravo, ¿eh? El el Ring Versión R de Redemption, literal Lo que le di a esta Es que igual, el principio, oh, válgame la redundancia Es clavado, chaval Eh, hey, Sanoa! ¿cómo estamos, campeona? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te, cómo te va el final del, del primer trimestre, campeona? ¿Cómo estás, Supernova? Muchísimas gracias por eso, Mega Vitardo. Eh, se te extrañaba, eh. Siempre le pregunto a tu hermano. Ey. Hola, uh, yeah. uh, ¿cómo están? ¿Cómo va el fin de Yo semana? Bueno, feliz. ya, poderoso. Eso es bueno, campeona nueva. Siempre que transmitas esa felicidad, ¿eh? es importante, ¿no? Es ser personas felices al día de hoy. Muchísimas gracias por eso, Mega Vitardo. ¿Cómo estamos? Y, por supuesto, ¿cómo estás, Ido? En este tiempo, campeona. Y bueno, notas increíbles, ¿no? Vamos, tus abuelos y tu, tu, tu madre y tu padre Bueno, y con tu hermano igual, vamos. Este trimestre vaya a flipar, la grande ese, ese fibardo poderoso Bien con muchos exámenes, pero bien Pero bueno, es eso, la responsabilidad Conforme nos vamos haciendo mayores Y eh, vamos aumentando De level en cuanto al académico Es normal que por supuesto vayáis a tener menos tiempo Pero mientras que aprobéis, pensad que es tiempo Que vais a recuperar, campeona más qué guapo el primer bicho, ¿no? Se ha convertido en el Ash vs. de Y muchísimas gracias, Noah, por eso me he habitado. Me alegra hablar contigo. Muchísimo, leño. O sea, siempre lo digo. Hola, y tú la patada! Siempre se lo digo a tu hermano. La e, dale un abracete, literal. ¿What the... De hecho, me apunté a un villancico eh, de... Eh, Del lenguaje de decirnos... ¡Hostia! ¡Qué guay! Eso, campeona Noah, eh, arte caso. Eso es muy importante. Y la integración de las personas que tienen una minusvalía. Que ya de por sí lo pasan mal desde pequeño. Porque poder imaginarse lo que tiene que ser nacer y tú no saber... ¿Me entendéis? No, no entender qué coño está pasando hasta que ya sois may son mayores, ¿no? Los chavalos, las chavalas que sufran En ese aspecto, tío Me cago en la leche, ¡Qué alegría Yo me acuerdo que también en Navidad siempre íbamos con los putos villancicos Literal Y no has tenido ninguna dificultad, ¿no? Ahora mismo campeona supernova ¡Oh! En lo que es, ey, en alguna asignatura Supongo que no, ¿no? En la vía A ver, para pegar la pata La verdad, o sea, Y esto parece Warhammer, ¿eh? es raro estar Warhammer, ¿eh? El un tío estos bichos son duros, ¿eh? Me recuerda algo de War. No, la verdad no, qué alegría, leña. Es que por eso, o sea, que hay asignaturas muy estáticas que son todos los días, pero otras a lo mejor que eso de estudiar, como ya sabéis. Increíblemente. Y otro de estos. Bro. Yo me revienta, ¿no? O sea, el... bueno, a ver, le he el combo. Le he pillado el combo y mola. O sea, Dios, lo ha reventado, yo, literalmente, ¿eh? Increíble. Bueno, y ahora también navidad es campeona supernova. Vas a tener tiempo para poder llegar a jugar a juecillos monos que han salido. Hay algunos super monos, eh. ¿A qué esperas Muerte Tú muerto, ¿eh? A mí no me, a mí no me grites, ¿eh? A mí no me grites, mamá huevo. Muchas gracias a todos y a todas por todo lo que hacéis a, a diario, tío. Me cago en todo, Harrow. ¿Eh? Me mola que vaya con un látigo, dios, O sea, muy igual wey, eh. ¿Sabes cuál es la felicidad de mostrar que, eh, me, eh, que metiendo la tarjeta eh, en la eh, Play no, eh, no ganas? ¿Cómo? Pateando gente que se compre personajes de, de, eh, de pago en el Dragon Ball Fighter. ¿Y cómo me lo hago? Usando los tres personajes principales gratuitos. Eso mola, la verdad. Eh, a ver, ahí estaba, que lo dije antes de ayer, campeón pibardo Al vale, Spring, aquí. Que estaba el Dragon Ball, ¿no? El Fighter, el que acabas de decir, a, a poco dinero, o sea, a poquito, vamos. ¿no? no sé cuánto, creo que 5 euros, algo así. No, 7, 7 euros. Que no está mal, un juego gracioso de peleas Obviamente, no está nada mal, lo malo que es eso La peña va a tener los DLC, campeón O sea eh, Como se suele decir por aquí, la policía es tonta ¿no? la, la peña es así, es muy ¿Me entendéis? Rollo Tekken Me pasó eh, su eh, Goku Ultra distinto eh, por lo que viene siendo eh, La parte de mí, eh, que nunca, el sol será que qué gachón, pero es normal, campeón, o sea, una vez que vosotros Ya pilléis la mecánica básicamente Ah, pues apuntar aquí Y ya sí que es el San Andrea increíble cuando ya pilláis la dinámica del personaje sabéis aprovecharlo al máximo Los juegos de pelea Eso va a pasar siempre O sea, una vez que os adaptéis a jugar con ese personaje Va solo, va ¿eh? Me mola O sea, mola lo de... A ver, yo creo que el ataque gancho Es el mejor de todos, eh Increíble Pero a ver, yo veo que... El... Yo lo jugué ese juego con Balte y con Nacho Qué mal rollo, ¿no? Y me parece la polla porque... A ver, para ser un 1 versus 1 Con tus amigos y amigas Es la polla eh, me gusta, me gusta, está guay No está nada mal, para ser un juego de Goku Por lo menos mantiene en el margen De juego de pelea antiguo, ¿no? De Goku, digo Lol, lol, lol, Y si te pego una patada en el pecho, Yo puta ¡Ah! Vale, me han puesto vida sin querer, ¿eh? Literalmente me pilló la gente que apenas eh, se lo compra Y lo primero eh, que hacen es eh, comprarse mínimo como cuatro personajes de pago, ¿en serio? Pues eso es una locura No tengo vida, ¿no? No Me he comido muchos toñazos ahí, tío A ver, va a complicado matarlo, pero fácil al mismo tiempo, supongo, ¿no? ver, ah, sí, pro, ¿sabes? En el tema del no-hit, pero ¿a qué precio? Si me das vida... ¡Hostia! ¿Me das vida, perro? No me ha dado vida. Bueno, así, lo mato así, de una. Pero vamos para que tú veas. Yo creo que también porque el juego vale muy poco y es la única manera, campeón pibardo, de... ¡Hostia! Es la única manera de hacer que el juego viva un poco más. que no ha salido ningún juego de... O sea, literal, como ya sabéis, de, de, de Goku O sea, bueno Yo qué sé, es que es igual el Kakaroto eh, El juego del Kakaroto está gracioso Pero no ofrece lo que sería un juego de Goku Un rollo Budokai, ¿no? Como siempre digo Me he salvado por el, por el pelo de una hormiga, ¿eh? <risa> el juego me mola porque es alta, eh, altamente destructivo Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta bastante Está guay que sea rollo Will Wild West eh, Pero de vampiros, ¿eh? Para buscar la interacción a ver, las físicas no están nada mal No os no voy a mentir Podría llegar a ser peor Mirar el juego de la rata Me encantaba O sea, estaba muy guapo Pero me desilusioné Porque el ray tracing del juego Iba como el culo, tío o se iba fatal Actualización del objetivo Llega la cola del tren ¿Cómo se la me ha y tío? Me ha comprado la... Ah, sí, se podía tirar la peña Me ha comprado la RAM Me cago en la puta Es que yo sé que a ella eh, eh, Dice que tengo un lado de dictador Pero es normal Estando aquí en el pueblo En un game me quería comprar A la pobre que Después de haberse trabajado todo verano entero Una puta Nintendo Switch que está guay, pero rollo, yo qué sé, en un futuro Pues yo juego a la Nintendo Switch y ya está, ¿sabes? Suya, y ella juega mi PSP chipeada <risa> Con todos los Pokémon antiguos, gones ¿Sabes? Pero ya está, padre, vale, esto Tengo que tener una capturadora, los juegos valen muy caros Los pre sigue están bien pero Aún así no lo vería... Ahora no ¿Sabes? Rollo, no podría Hombre, si me toca la del negro flipo, porque está sorteando, a finales de mes va a sortear 10 putas Nintendo Switch OLED y si cae la breva, pues le di la Nintendo de esa nueva Nicole Que ella la quiere porque, según ella, dice que es mucho más grande, ¿no? Yo la verdad es que, vaya, me parecen que son las tres en Nintendo Switch las mismas Pero claro, hay diferencias, ¿no? Como, como se puede notar Y, ah, la primera verdad que me dijo Nicole que no se podía conectar a la tele y cosas así No, eso es una mierda, la verdad, no se puede conectar a la tele, vaya basura ¿Cómo hicieron la primera Nintendo Switch así, eh? Joder, yo no, no lo sabía yo los únicos personajes que me he comprado son Goku y Vegeta, Super Saiyan, Blue Porque estaban en oferta y se nota eh, la diferencia entre personajes gratis Y los de pago, claro, los de pago son mucho eh, más cómodos de usar Algunos incluso sacan más vida con ciertos ataques O sea, aparte de estar súper su bufeados, ¿no? Pibardo, encima, literal, son más fáciles, madre mía Yo me acuerdo que cuando jugamos con Balta Y contra Balta allí, eh, en punta eh, Él siempre se cogía a los bus O sea, él le encantaba, su, su combinación que le gustaba más, los bus o súper sea, guapo Súper <risas> guapo los bugs. El balta matándonos con los bugs Nos no, no, no partía la cara El balta nos partía la cara con los bugs, tío. Está muy guapo O sea, está muy chulo el juego Porque obviamente ofrece algo ¡Oh! Ofrece algo que no tiene los demás No ese La forma que tiene de pelear, ¿me entendéis? Es la polla Eso es la polla, tío ¡Oh! Y yo no tengo ningún ataque ¡Ah! Ningún ataque especial La del invocar al... Al... Al... Ugababa. ¡Ya va! No, nah, no, nah, voy a tener que jugar con la dinamita al payo, eh. Va a caer ahí, de puta madre. pégale, pégale Nice. Uh. Muertísimo, gente. ¿eh? Bueno, no, en verdad, no. El juego otro pone fácil. Lo he puesto en difícil, eh. También hay que decirlo. Supongo que es eso lo que estoy viendo. En mis carnes, ahora mismo, experimentando. Al final me los cargo yo todo. Y yo, puta, tú dirás, y yo ¡Bum! Las animaciones están polluas. No veo mentir. Está guapo. Está bastante, bastante guapo. Full perro. Me encanta un juego que siempre traiga bichos extraños, tío. Me flipa. O sea, cada uno por tres bichos raros. Guapísimo. ¿Qué hasta el Doom, eh? <risa> está guapo, está guapo, eh. Me caga la leche. Y mi primo, el Goku y el, el Vegeta el Blue, eh, se lo dieron eh, por la cara, ¿no? ¿Lo compró? ¿En serio? A lo mejor sería algún tipo de promo, campeón. Y luego, o lo aquí y pilla esto, que es muy típico, ¿no? Obviamente. Tener más de una Nintendo Switch es un poco estúpido, la verdad. No, claro, pero, por ejemplo, ella... O eh, pues, sea, si me tocara del canegro, yo me quedo con la suya, la más antigua. O sea, bueno, en cierto modo, la segunda de Nintendo Switch y ella se quedaría con la LED. Pero sí, o sea, tener más de una Nintendo Switch es una estupidez, obviamente. Hola, papá, eh, no voy a escribir mucho. ¿Qué tal, campeones? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo? Aunque esta semana he estado sin hacer directo. ¿Cómo estamos, Gachón? Eh, son los ojos que te ven. ¿Cómo llevas el final de, del trimestre? superale ¿Y cómo te encuentras, Gachón? Antes te los daban gratis. Eh, si tenía eh, los tenis suficientes, ahora se compran. A ver, claro, cuando salió el juego, ¿no? Más, más nuevo, me refiero, ¿no? Ah, cuando no neces... ese... Cuando no es ese... ¡Lol! ¡Qué guapo! Cuando no es ese no necesitaba vivir más el juego. la ha puesto casi gratis en Steam. Ah, vale un poco, pero no vale tanto como un cacarot, por ejemplo. <coughs> ¡Ah! El miércoles pasado el niño Power me rompió el hueso del crecimiento... ¿De la muñeca derecha? Tengo la mano cayola... ¿Cómo? ¿El hueso del crecimiento? ¿De la muñeca? Esto ¿En serio te ha partido esto? Vaya tela ¿Qué coño? O sea, lo habrán expulsado, ¿no? ¿Y, ¿Y eso? Porque el Doom Eternal está en tercera persona <risa> Literalmente es eso, ¿eh? Literalmente está muy guapo Ole, mi amor, que va, eh, Sí se lo dieron eh, este verano Ah, hostia, pues para que veáis A ver, es que claro, ese juego solo lo he jugado eh, O sea, en plan, en casa de Baltas, Literalmente, en punta Y sí, o sea, pero qué coño A ver, claro, no te quiero molestar haciendo escribir mucho Claro que lo han impulsado. Pero fue jugando al fútbol. No me joda, ellos Es que me da un montón de coraje eso, compadre. Da mucho coraje, tío. Ah, le acaba de arrancar la cabeza, tío. Qué guapo, cabrón. Está flipante. Y manera sabe que la han impulsado, pero vamos. No me parece lógico, ni mucho menos. O sea, eh, está chula la filmática. Está muy bien. Pobrecillo, pobrecillo, campeona, ¿no? Eh, totalmente. Joder, macho. O sea, esto. Ah, ¿ese es un vampiro bueno? ¡Hostia! Haz como Bucky, eh, rompe Rompela haciendo presión Y rompele la cara Bucky, ya me entendéis es... Ayer ah, Nachillo está viendo eso y le, le recomendé lo de Dora, Dora, duro Dora Geroro Dora Geroro que está muy bien Yo esta noche pretendo terminar la serie Son 12 capítulos, eh, o sea, 2020 Salió muy buena Qué guapo, o sea, cómo cojones Venimos a rescatar a un puto vampiro Mafioso, ¿no? ¿Qué coño? Dora, Dora, Dora, Dora Geroro Dorar, dorar, dorar, dorar, literalmente también, Nachi, yo estaba viendo los otros días ahí la de la del 1998, ¿no? La de. La de Jobi Se nota más guay, ¿sabes? En plan. Que no digo que la nueva sea peor, ¿no? Pero me gusta más el diseño antiguo, mal hecho, ¿no? O sea, sin el per, perfil. No, se enfadó, me pilló del cuello, me tiró al suelo y caí con la muñeca. ¿Y eso? O sea, sin tú hacerle nada. ¿Qué sentido tiene eso? Bien, mi, eh, mi coche puede volar. ¡Suuu! Eh, el de el del Pokémon Go, ¿no? El de Pokémon Go, del Pokémon Escarlata, que He visto al Canecro flotar, he visto volar, he visto. Hermano, El Pokémon se hace de todo, le falta hacer el Pino Puente. Al hijo puta, ¿eh? Hostia, la leche. Nada, ah, está guapo, pero no me esperaba que un Pokémon fuese un puto vehículo, rollo. Te montas en un Taurus, ¿no? En el, en el puto eh, sabe, toro loco. Y mira. O sea, pero es como. Sabe, raro un poco. Pero está guay. O sea, Nicole cuando estuvo aquí y ella estaba jugando un rato, pues se veía como lo rescataba y tal, ¿no? En los juegos de ojo De los 90 los personajes Estaban muy chetos Comparados con los de, lo del mango La nieve Claro, o sea ahí me, me dijo Nacho, ¿no? Vivalda, al igual que vosotros Que esa parte es la que corresponde A... Al anciano, ¿no? O sea, literalmente Al anciano pero sin su stand Lo malo es... Que eh, el de escalar es el último Ah, o sea Que no pillas la habilidad de escalar Hasta el último Supongo que esas eran las cosas manchetas Fan 0 ¿no? O sea, literalmente No quiero omitir la cinemática, cabrón Oye, chavales chavales ¿Qué os parece Evil West? Está gracioso, ¿eh? o sea me está pareciendo muy, muy interesante, me gusta la jugabilidad y los eh, characters son cortos Pueden tener 20 characters, pero que dure media hora, no sabes tanto El vendino vea, creo, eh, creo que es el siguiente, pues qué guay, o sea, me mola también porque tienes pocas horas en el juego Dentro de lo que cabe en plan, en comparación con Canegro, sabes, en plan, tienes 60 horas el hijo puta por lo menos, o más, literal Entonces, te queda mucho juego todavía para jugarlo y disfrutar del Pokémon me mola que un juego tenga muchas horas Literalmente Porque para mí Pokémon sería un juego fuera directo Rollo disfrutar de chill, tranquilo La gamica y tal Y eso Ay, Como RPG tranquileo, ¿no? Se lo están llevando, hermano Que me suena ya y eh? <ríe> Increíble Le expliqué las cosas eh, De que no, eh, puedes estar haciendo el gilipollas todo el día Porque nos molesta eh, A los que tratamos de aprender Y se enfadó en serio, por eso, por una verdad universal Vaya A ver, claro, es que si me... Ya me has explicado anteriormente, campeón es Que tus profesores lo tratan como Me entiendes, de aquella manera En plan Pensando que tiene un problema ¿Sabes? Como que es especial Eso no me mola Pero vamos, que me parece súper denigrante Que te haya pegado, ¿sabes? En plan, rollo, bueno, pegado Te haya tirado al suelo Y te haya eh, reventado el puto hueso el crecimiento Tío, que te había recuperado de la, de la última lesión, Alex Y estaba súper contento con los entrenamientos, ¿sabes? Y ahora está jodido otra vez, encima <risa> Es coño <risa> Qué puta niño Está guapo, qué alegría ser Vivardo. A ver, es un sponsor que también tenía ganas de traerlo Lo que pasa es que estaba full picado el Bendy Porque el luego me dijo que tenía solo cinco capítulos Entonces quería hacérmelo ya Pero lo voy a terminar mañana, creo Seguramente, ¿eh? Ese Trascartón, cómo estamos campeón, Buenas tardes, gachón Cómo eh, fue la mañanita de este bien Poderoso Hola, qué calidad, parece una película En serio, mola, a ver, es lo que estaba diciendo Para hacer un juego Trascartón campeón de Real Engineer Ya me entendéis, el Fortnite peta cada vez que sabe Por problemas de Real Engineer Y entonces, al ser un juego de esa empresa desarrolladora Gráfica, pues, te da mucho que pensar Que vaya también un juego así, rollo que tiene multijugador y tal Pero que no vaya bien un juego... Para 100 personas. Trámelo, por favor. Es ridículo eso, campeón, ¿eh? O sea, y Ale, o sea... Es que tiene muchos problemas. ¿Cómo? Para pegarle un guantazo, vamos. ¿Eso lo que quiere Pivardo Me parece súper feo, tío. Es más, a mí ese tipo de cosas... ¿tú? Ese tipo de cosas, eh, chavales y ahora me daba coraje en clase. Es cierto que hay momentos, tío, en la clase para reírse toda la peña entera tío. Pero que uno te esté dando por culo todo el rato, no. ¿Me ha dicho que es el sigilo? Hermano, pues si eso es... Si Hilo no quiero saber lo que es el no... Dios, cuánta diablo Me mola, tío Me mola, o sea... <risa> Hermano, los humanos son... Y me encanta la... Eh, perdón, eh, O sea, tendría que poner más 18 o algo O sea... <risa> Fuera de coña Usa rifle para disparar Ah, ah... Nani ¿Esto es el rifle y el otro? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo utilizo el rifle? ¿Eh? ¡Cámbiate el rifle! ¡Ah! Esto es un Winchester ¿Sabéis que ¿Solo Winchester? En plan, eh, Walker Tessa Ranger ¿O suena? Churnorri Guapísimo, es, es un fusil de una bala En plan, pegas una bala, haces clic y metes el... O sea, plantina un cartucho, pero tienes que accionarla Con una palanquita, o sea, la polla Increíble Y mejorate pronto, campeón Alex, por supuesto Estaremos aquí eh, ofreciendo entretenimiento Y lo que me da coraje es eso, que te has pillado en navidades, coño Quieres salir con tus amigos, quieres salir con Wendy Compadre, estás jodido, sabes lo que te digo con la puta recuperación, ¿cuánto tiempo te han dado para A mí un recuperarte? el colgado? Me viene, me rompe la muñeca y le corto la cabeza con las manos. No sería lo justo, literal, o sea, lo justo sería lo que ha hecho Ale. Rollo, no es amedrentarse ni tampoco asantarse, sino no, no hacer propagación de violencia con más violencia. Eso es lo más justo, realmente. Muchas gracias por eso, me Megavidardo. Lo que pasa es que sí que molesta y lo veo como, ¿sabes? Pasarse, tío. Porque me imagino que ese niño eh, se Pesará más que, que Alex O sea, que me dirá un poco más que Alex Y obviamente, ¿me entendéis? Es jodido, tío, al máximo exponente eso ah, Es horrible que eso pase actualmente ¿El man será adoptado algo? Eh, ¿O sus padres serán hermanos? Ni idea, o sea, no Pero lo peor de todo es que le tratan con No favoritismo, sino con tristeza Los profesores, según lo que nos ha comentado Alex Eso me parece feo, tío Todo el mundo es igual Y yo eh, pensé que a lo mejor tiene la clase ahí Bueno, no porque sería una clase especial Para una persona con síndrome de Down Eso no sería el caso bueno, un niño tonto, tío, o sea, un, un niño que tiene problemas de que en su casa no le echen cuenta O sea, sabéis, rollo como ese niño Entonces, tío, si es agresivo, si es una persona poco productiva para la clase Métela en, una, eh, en un grupo más pequeño y lo más controlado, ¿no? Bueno, último gimnasio tipo hielo es hora de sacar eh, al tonto del cocodrilo Qué guay, o sea, el, el cocón de, el, el, el, el, es la polla, es el, el que evoluciona en un dinosaurio, es genial, ¿eh? Los Witches son fusiles de palanca, me flipan A mí me flipaban usarlos en el Red Dead Redemption En el Red Dead Redemption 1 Y en el Dlc 2, diablo Qué guapada, el, el DLC Si se pudiera jugar, actualmente Yo no yo puedo, eh, no sé, tío, emular De alguna manera lo jugaría, pibardo entero, de cabo a rabo El Red Dead Redemption Lo respeto, está guapo, pero me encantó el puto DLC, tío, el DLC me gustó mucho más que el juego ¿Y eso? ¿Pero tú quién eres? ¿A Ah, que te reviento Qué guapo que tenga un time, ¿sabes? En plan rollo, me entendéis, le he pegado. Increíble. Me mola el Winchester Este ya por eso me ha ganado el juego un poco, tío. Lo siento, ¿eh? Y por las animaciones esto guapa. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! eh eh ¿Tú quieres pelear? No te lo. Y yo, es que es adictivo, ¿sabes? Esperar que te pegue el porrazo, ¿sabes? Resident Evil 4 Western Move. qué pero una cosa es una aguantada y otra cosa es que eh, el, el, claro, te rompa la muñeca. Yo no me metería una paliza, me viene un desgraciado, eh, me rompe la muñeca y eh, lo convierto en un dito eh, y tremenda paliza. Pero una cosa, campeón, o sea.. En una institución pública como un instituto no sería lo más razonable, ¿sabes a lo que me refiero, no, campeón? Porque es que lo peor es el broncazo como acá de vuestros padres, ¿sabes? En plan, rollo yo. No sé a mí en un futuro, no sé el, se lo digo que tenga con Nicole si por ejemplo tiene algún problema y le pega a Alice yo me sentiría rollo sabes porque el que pega es el que pierde el que recibe, pier perderá un diente o algo, o sea, recibir por porrazo pero el que, el que pierde es el que le pone la mano encima al otro, y eso ahora porque sois pequeño pero cuando crezcáis más y estéis ya la mayoría de edad tenéis que tener cuidado con eso sé que ya cuando la peña tiene 18 años 20 pues me entendéis, ya la capacidad intelectual que puede llegar a tener, habrá evolucionado y espero que sea así ese niño, tío, pero todo. Todo lo que me cuenta Alex Bueno todo lo que me cuenta Alex del niño power súper traumático el niño se está reventado a la cabeza solo con deciros que ellos eh, tercero cuarto de la eso viendo un monster o un todas esas cosas en una clase lo es rollo ganar no sé, querer llamar la atención de una manera u otra Eso me toca las pelotas, y yo no hace falta parecer grande Es como la gente, yo de pequeño quería tener barba Ahora no me gustaría tener barba, el bigote sí, ya está Rollo western, ¿no? <ríe> o sea, literalmente Ojalá hubiera una versión eh, para Play eh, 4 Y Play 5 eh, del primer Red dead redemption eh, Junto con el del C, te lo juro campeón Ahí, mmm, bueno, Rockstar Game Haría dinero que te cagas O sea, porque, para que a mí me guste rollo Son juegos muy extensos, como el de Witcher Me gusta, es un RPG, pero Se me hace largo porque yo no me gusta jugar solo un juego Si solo me gustase esa modalidad de juego Lo disfrutaría mucho más, ¿no? Pero, joder, sería la polla A ver, el GTA 6, ¿no? Que va a salir Va a ser una puta mierda seguramente eh, Y el Skyrim 6 Seguramente sea algo similar, ¿no? Eh, esperemos que no se gane el juego Su padre está hasta los juegos de, de su actitud Claro, también eh, eso hay que tenerlo en cuenta Pensar Si no te, eh, si no te gusta las añadas... Eh, Avisarme, Fanzer Dude y el luego si os da mal rollo las arañas, ¿vale? Y desactivo lo del HUD de las arañas. decirme ¿no? O sea, no tengo ningún problema. O sea, no tengo ningún puto problema de, de quitarle, ¿eh? Pero a mí me eh, a mí me hacen cabrear o me hacen una putada así. Y lo último que pienso es eh, en las consecuencias de lo que haga eh, en los próximos segundos. Nah, pero no debéis dejaros llevar por la violencia, obviamente. Solo razonar y decir, bueno, esta persona me pega un guantazo porque es un tonto y ya está, ¿sabes? Se acabó. Tengo más inteligencia como para saber que no es la solución. Yo lo cojo y le dejo eh, peor eh, que Cintia a nosotros, weón. Será... Imaginarse que ahora en el Pokémon Escarlata me tengan Cintia, ¿sabes? Rollo update, Cintia. ¿No? O sea, imaginarse con los Pokémon actuales de todo lo que... La novena generación, increíble. Eh, si lo sacaran para nueva generación se ganarían, puff Claro, un dinero, Uf, El, el GTA V se, se quedaría corto. Te lo juro de corazón. Ahora lo has planteado cuando lo acabas de decir. Sería un juegardo O sea, igual que... Bueno, a ver, no, porque eso tú lo tienes. Por ejemplo, el God of War. Yo... Me da, me da mucha envidia Sana La gente que puede llegar a jugarlo En las plays, tío El GTA, el GTA, perdón El God of War Todos los remakes, tío No hay nada similar así ¿Me entendéis? Nada, nada, nada similar No hay nada que me, nos permita Jugar a God of War En directo A no ser que sea El God of War para, eh, de, Ya me entendéis El pocho O sea, el pocho que nos hicimos allí aquí Que yo en su momento me hice En el 2017 Sería la polla solo emulándolo emulándolo mola pero los emuladores van mal o sea realmente si van muchas veces mal en una en una, en un juego de GBA o de DS imaginarse Papá, eh, confiamos en mi cocodrilo para el jean Arte caso, a mí me encantaba O sea, Nicole estuvo a punto de conseguir el cocodrilo Porque el cocodrilo se queda atrás Como, hermano, no me vale, compadre vale que aquí al gato porque es algo más, ¿sabes? Como humano, o sea, Un gato no un cocodrilo, cabrón Que evoluciona en un dinosaurio, guapísimo ¡Dámelo! ¡Quiero 10! ¡Chan up and take my money! <risa> Ese Pokémon me encantó, tío El pato con tu pelo me gusta, la verdad, lo siento Alguna evolución puede llegar a estar bien, pero no me gusta o sea, no me, no me pareció guay, ¿no? Si estuviese jugando, eh, sí lo eh, quitaría, claro. Imagínate, por ejemplo, el e 3 en VR. Es que no, eh, no podría jugarlo, al menos eh, podría jugarlo hasta eh, la parte de las arañas. A ver, es lo malo, en VR tiene que dar más cringe para las personas como eh, tú, campeón y lobos, o fanzer tú que parecéis dar aranofobia o sea, ya sabéis a lo que me refiero, el lobo. Dime, eh, si, ne si necesito sacrificarte, te sacrifico, ¿vale? ¡No! <risa> ¡Está tan guapo tu Pokémon, gancho El puto eh, bicho ese. Es lo polísimo, tío espero no sacrificarte, entonces confiamos en el cocodrilo, cocodrilo coco, edrilo eh, coco, eh No, papá, el único God of War eh, que se puede jugar aquí es el 3, eh, el 1 y el 2 eh, Y los de PSP, eh, no se pueden, ¿en serio? Pues vaya, qué putada es, o sea, bueno, por lo menos mira, o sea, es que, a ver Me encanta, igual, ¿os acordáis cuando trajimos el Kinder Heer? Pues me pasaría lo mismo, campeón pibardo Literal, me, me, me, me pongo emoción, ¿sabes? Mucha emoción, tío, o sea, me encanta Sí, eh eh, me la juego, eh, nada más empezar y canto ardiente, uno menos. ¿Ya te la has cargado? Hostia, ¿qué nivel tiene el gimnasio? ¿Con cuánto ha llegado? Literal. Es que me encanta de Doom 3, pero eh, cuando lo juego y sé que tengo eh, putas arañas me pongo muy nervioso, eh, claro. Me empiezan a dar eh, cosquillos incómodos por el cuerpo y cosas así eh, la Urticaria campeón, como cuando se te sube un insecto exacto y tú te crees que tienen más o sea, es lo mismo Sobre todo eh, cuando bien. se empieza a jugar, a jugar al tiqui tiqui De cuando eh, caminan El tic, tic, tic, de las patas, sí, sí, sí, sí, es muy alienígena A ver, antes en el Bendy tenía una alusión a alguien, no digo nada Uf, eh, que no me saque un eh, agua hielo Nah, seguramente le, le puedes pegar tú antes al hijo puta, con un golpe básico, ¿no? No, no Mal, me alegra saber que os está gustando el juego, tío. Y mucho ánimo también de nuevo, Alex, campeón? Espero que te mejores pronto. Y ya nos comentarás cuánto tiempo te ha dado el médico para la recuperación, macho, que tendrás que ir a rehabilitación, supongo. 50, eh, pero la ya eh, de este juego es muy fuerte, en serio. Eh, por dos, el ataque especial, eh, creo que ya eh, que ya me lo hice, en serio. Oye, eso mola también, o sea, pienso que... A ver, en el merada en es difícil el juego. O sea, habrá pasado mucho tiempo desde el merada hasta 2022. Entonces, ¿me entendéis, no? Me ha sacado a tizán en serio. Me saca a titán Reviéntale, exacto, eh! esa es. ¡Eh! Qué guapo el vampiro que nos acompaña, eh, tío. Qué bonito, eh! me está gustando mucho el juego, joder. Muchas gracias a todos y a todas. No todos los días, siempre. A ver, ya me entendéis. Antes de que viniese Nicole, sabía que este juegos iban a salir, pero tenía mucha esperanza depositada en ellos y no sabía si iban a estar bien. Eh, ¿Me entendéis? plan, optimizados. El juego de la rata me flipó, pero iba fatal. Entonces, tío, para que lo veáis mal, no lo juego igual que el Horizon Zero Dawn. O sea, un juego que tengo en Steam que me lo compré para nada. O sea, literal. Hidro, eh, ariete, uf, menos mal que, que no es agua. A mí eh, me ha gustado hasta, eh, esta, eh, hasta esta parte. O sea, claro, no ha jugado más, ¿no? Y ya es verdad, coño. Eh, no hay hielo, y lobos. estáis ya en casa de vuestro abuelo. Perdón, no he preguntado hoy, Leñi. Que hago la leche, viene. Le queda uno. ¿Y a ti? O sea, todos, ¿no? Altaria de hielo, por favor. Cocodrilo. Eh, cocodrilo coco. No, hoy no habéis ido. Wow. Ah, vale. <ríe> Digo, espérate esa, ¿eh? Ey. Es que, claro, no he preguntado. Despachad de mía, joder. Y por de, de Alex, tío, estoy flipando, ¿eh? O sea, vaya tela ¿Tendré lo del amarillo? Hermano, está roto Está roto, está roto Está roto esto, tío Está rotísimo Está roto, ¿eh? Increíble, padre debe estar en camino eh, por nosotros Grande, ¿qué es que eso? Digo, ¿eh? Pero me parece bien por parte de vuestros padres O sea, no sé, yo porque... Vosotros, por ejemplo, tenéis que ir a Argamasilla. Pero yo tenía a mi abuela aquí, al lado, donde vivo ahora mismo O sea, cinco minutos Entonces, siempre podía ir a verlo Cuando quisiera, y al igual que ellas a nosotros, ¿no? Entonces está bien, porque os une mucho más a vuestros abuelos y abuelas Eso es bonito, campeón y lobo Y sí, grande esa, Que no tengas nada de agua-tierra, eh, tío, 50 ¡Uf! Dios, qué guapo Está muy guay, o sea... A ver, me mola que vayan... Eh, o sea, que vayan los... Los héroes principales del juego, campeón vivardo Ahora mismo, con un vampiro rollo Que guapo, de hecho ya está, ahora vuelvo sin problema Campeón, eh, me cago la leche, el lobo y noa, Un mega bracillo eh, para ambos, espero que vaya bonito. y que por supuesto vuestros abuelos estén guay. Ahora nos vemos, gachones y gachonas Ahora te ve ahora os, ve os vemos, mejor dicho Cocodrilo, te quiero 50 de vida eh... En serio, tío, qué potra es eso eh? Y un mega bracete, gachón, me cago la leche Ey, Es que se me ha apagado el monitor, tío eh, Había aquí TNT, en serio ¡Ay! Me mola, o sea, no sé, pienso que es un juego que... Que, que le voy a Me lo voy a hacer. Me lo voy a hacer, tío. O sea, me, me lo pienso hacer. Que genere más, menos. O sea, hoy no ha generado nada, ¿no? Pero oye, a lo mejor si lo juego un par de famosos ya se pone arriba, ¿no? Eh, me hice solo con el cocodrilo y me hizo eh, van de pandemia, Dios. Eh, Llego a tener surf y me mataba. Qué guapo el ataque sur, tío. ver, cómo entrar al templo. Cuánto tiempo, cuánto tiempo con el puto ataque sur y sigue siendo la polla, tío. Tío, me está gustando mucho, ¿eh? O sea, está muy bonito el puto Ever West A ver. Lo que me mola es que sea tan apocalíptico, ¿no, rollo? Mirad estos bichos, tío. Son vampiros. Estos son recetáculos, ¿sabes? ¿Y ese ataque cargado? A Aumenta nuestra agresividad, tío. Me mola. <risa> me flipa, tío. ¿Puedo partir eso? Se ha puesto el brazo amarillo y rollo. Pégame, eh. re loco, eh, qué guapa las catatumbas de, de vampiros, oh, coño, fallado me mola, eh, de vampiros qué guapo, eso lo quería hacer antes pero no me salía me entré el pulsador para ver, vale nivel 2, o sea, tenemos esto de dispensadores, me mola que tenga el puto personaje, rollo mecha eh, dice, infligir daño con el guantanente reduce el tiempo de espera de, de, de curación muy bien eso, mola más Eh, buh <risa> <risa> Me mola, tío Cágate encima con ese golpe, tío Muy guapo O sea, supongo que Supongo que pillaremos armas muy guapas, ¿eh? Papá, elige el, el nombre eh, Para eh, mi garcho eh, cazu, eh, Cazurón de caza Y eh, tiburón o eh, tizuna eh, De eh, tiburón caza ¡Qué guapo! garchón. Cazurón de caza, mola, ¿eh? O sea, mola, ¿eh? en verdad, o sea, es muy táctico Realmente esto será una especie de frenesí, ¿eh? Yo ese puto, o sea, me mola lo. Me, me, a ver, es que Pokémon se quedaba sin elementos ya para hacer nuevos bichos, ¿no? Entonces, en este le han dado un huerco, han convertido o sea, animales normales en algo, o sea, es muy Pokémon, Pokémon Pokémon, pero está muy chulo. O sea, mola. Por eso me alegro mucho que estéis disfrutando del Pokémon, que el otro fue una puta mierda y muchos de vosotros lo comprasteis para nada, ¿sabes? Ya me entendéis. Yo, o sea, yo, yo los Pokémon siempre pongo nombre guapo. O sea, Aurum, le po, o sea, le pongo, ¿eh? Carchop eh, es un, eh, un capa de dragón tierra. Qué guapo. En verdad sería Sería panturmal o sea, Pantur, eh Espérate, o sea, te lo pongo mal, o sea, Es que sería sería la polla Es, eh, es el, el dragón base O sea Espérate Es la polla Este dragón eh, De verdad a mí me encantó, ¿no? O sea, ¿dónde está? Eh, el dragón no, coño, aquí, raro ¡Aldum! Ahora te digo cómo se llama eh? ¿Cómo se llama el cocodrilo? A ver que no me lo ha puesto Alvin, si le quieres poner un nombre así, guay O sea, no sé, ya que es un dragón Alvin me encantaba, o sea Es un puto dragón que te habla Y te está destruyendo para que puedas llegar a No sé, matar a todos eh, los putos dragones, ¿no? Mola Eh, que cambiado, ¿está? No, el eh, tenga ropa, ¡Uy! ¿Vida? ¿Cómo? ¿Y yo no odiais, chavales y chavalas Los combates aéreos? ¿O solo me lo parece a mí, tío? Os lo juro, eh O sea, no es que los odie Pero me parecen como Joder, tío Me estás jodiendo, ¿no? Puto Bender O sea, vender digo Bendy, eh O sea, voy el Bendy y me ha puesto muy nervioso Pido disculpas Vale, yo venía de aquí, coño Me ha puesto hiper nervioso tío O sea, joder, macho Ya ve me nombre ha puesto al cocodrilo Está todo guapo, tío Tiene puesto, eh... ¡Chuchotil! <risa> yo también he ponía esos nombres, tío <risa> Porque si es de primera etapa del cocodrilo En francés Y, y, da, y da risa, ¿en serio? sigue que el Chuchotil, ¿en serio? Vaya tela, tío Maldito francés si, si es que de verdad, tío Si es que de verdad y yo lo, de, lo que dijiste antes respecto al, al partido ese Contra los streamers españoles Me pareció, ya me entiendes, ¿no? Una, una paranoia, tío Una puta parida, o sea, yo no sabía O sea, que jugaban contra Francia Ni mucho menos, o sea, yo o lo vi después, ¿no? O Solo sea, vi después ya Y digo, ah, tengo que verlo, o sea, está en, Estará en, en stream, ¿no? O sea, bueno, en stream, perdón ¿Y eso qué tengo que hacer? ¿Le la de esta? ¿No? Te vas a rayar por lo de... Por, ¿Por cómo? O sea, por lo de los franceses Y eso Tío, puedo... Ah, o sea, lo tengo que pegar, ¿no? A ver, cabeza huevo huevo, yo ¿Eh? Se llama... skele ¿Es que Dirge ¿Es que le Dirge? ¿Y eso? ¿Es que le Dirge? ¿En serio? ¿Qué nombre? ¿Sabe qué, qué, qué es? ¿Un, qué ¿Es un personaje de anime? Parece un puto personaje de anime. <ríe> o sea, increíble, ¿eh? Ey. Puto cocodrilo, qué guapo. Me mola mucho la, la evolución, ¿eh? O sea, me pareció la polla. Como el tipo dragón ese que has dicho antes. Te va a encantar, ¿eh? Eso está guapísima. A ver qué es. Eh. Interacto y disparar. Ok, tengo que disparar. ¿A dónde? O sea, ahí. Aquí, al tablo. Tío, me molan las mecánicas, tío. Me están molando mucho las mecánicas del juego. Son muy fresh, tío. O sea, a ver, son muy... Cotidiana, ¿no? Por decirlo de algún modo, pero me gusta. No nos reproducimos, no nacemos, como nos vida cuando aceptamos el don del camino. Son muchos eh, los poderes de los eh, que disponemos y nos han, eh, y nos han eh, servido bien. Pasa de ser un cocodrilo eh, cara tonto a un eh, cocodrilo con un cráneo en la cabeza y. Y fuego saliendo de la boca, qué guapo O sea, es que está muy guapo, ¿veis? O sea, eso me recuerda a las mega evoluciones que tú dijiste Campeón un que te gustaba e Ese Pokémon concreto por las mega evoluciones eso es la polla O sea, me mola Es, es original contra menos, ¿no? O sea, yo qué sé También es que... A ver, no voy a mentir Nintendo, sabe También habría... Ah, Nintendo habría visto también de pequeño, compadre, Digimon Entonces, ¿sabes? Es como un Popurri el man que tiene en la cabeza de una O sea... Entonces no sabe ya qué coño hacer, pero esos Pokémon me molan, tío. Y no solo porque sean dragones, ¿vale? Sino porque me parecen como, no sé, como que tienen su flow, ¿sabes? Dragones dinosaurios me encanta. Está guay. Hay otro Pokémon que dice, bro, vaya puta mierda de evolución que tiene, ¿no? O directamente no tiene evolución. Tío, está muy guapo el juego, ¿eh? Está muy, muy guapo, tío. El eh, logro desbloqueado, el eh, Violent violence, eh, dio perfora. Pero fuera 15, que, o sea eh, eh, Bueno, finiquitando 15 pi, eh, 15 pibes a, a porrazos, eh ¿No puedo subir por ahí? Hey, ¿Era por allí? Muchas gracias a todos y a todas Por todo lo que hacéis a diario, chavales y chavalas Mil millones de gracias, tío, que entrar al juego nuevo siempre es Algo duro, realmente Igual que lo que siempre comento, a mí me encantaría Jugar a eh, diversos tipos de juegos Y obviamente me tengo que limitar a jugar a lo que Este tier, lo que sea nuevo Lo que haya sponsor, que podamos patrocinarlo Entonces es diferente, ¿no? Pero bueno, tiempo al tiempo y por supuesto en un futuro nos patrocinarán con más facilidad y podemos llegar a traer juegos así, ¿no? Dios, ¿te ha quedado gusto, neo, puta? ¿Te ha quedado gustito, no? Diablo, y estos bichos seguirán siendo fuertes, ¿eh? Me he puesto la vida, pero de una, ¿eh? De loco. Uf, y no veo, no veo. ¡Para allá! Mamá, huevo. Dios. ¡Qué guapo está el puñetazo de ese, tío. Este puñetazo es Dios, ¿eh? ¡Wow, wow! Vale, rollo... Ya me entendéis, ¿no? O sea, full Mierda Uf, me voy a pasar mal, ¿eh? Para hacerme esto Sí, estoy esperando Uf. Primera vez que muero en el juego Has muerto, no me jodas, cabrón No me jodas, creo que no lo sé, eres un erudito Oye, miren, pues el checkpoint está aquí al lado De puta madre, ¿eh? Vale, vamos a quitarnos el medio a los bichos estos pestosos, ya me da tiempo a... Está, está flipante eso, eh Que me dé tiempo, tío Eh, Draco ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó, gachón? Como va, por supuesto Este bienecito con Flow ¿Y ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo fueron también la, la mañanita, las clases? Eh, las prácticas Aquí estamos en el Evil West Que la verdad está increíble No voy a mentir Está muy guapo Me está llamando la atención Un sponsor bastante... Bueno, contra menos divertido, ¿no? Curioso Está muy, muy guapo, tío Llevo ya un ratillo jugando, eh oh. Uh, mamá huevo ¡Ah! Tío, qué difícil, tío Con tanto objetivo, se hace difícil ¿Tú no estás muerto? Me recuerda a estos bichos A Ash vs. The de Hostia puta, no me he dado cuenta La Winchester va de locos, tío O sea, va de locos, chaval ¡Bum! Guapísimo eso Es que me encanta, tío La violencia de este juego es extrema, tío me gusta. Espero no tardar mucho en terminar el juego. Ya sabéis a lo que me refiero. En una hora y pico que llevamos jugándolo. Si no ha venido nadie, a lo mejor va a ser complicado escalar. Pero oye, ni tan mal. Está todo guapo. Y eso. Yeah. Okay. Me gustan los mecanismos. Dark Souls, eh, por Red de Redentio 4. Literalmente. Campeón Calixen 6. Eh, increíble. Gráficamente está muy bien. El motor, eh, me parece, el motor gráfico me parece muy divertido. Tiene dinámicas muy entretenidas Muy, muy entretenidas, como la que podéis estar viendo Ahora mismo, o sea, De ir partiendo los, los sites, en plan puzzles dentro de lo que es La zona, me mola, y el combate Es excepcional, macho, mientras que os mole, O sea, que os guste, para adelante, a todas Pero a toaísima. más que nada, porque a ver Supongo que será un juego largo, en cierto modo O corto, quién sabe, a lo mejor no paitea, ¿sabes? Y no deja todo tirado, pero está muy guapo eh, La orilla y pico que llevo jugándolo, me están cantando tío Me está encantando, ¿y qué tal? Te, te, te echaste al final valorando, campeón kali 6. Yo creo que sí, bueno, hoy no daría tiempo Hombre, está guapo A ver, he de, he de decir que en el, el Summer Fest, Sensei No, 6, no, no, ¿sabes? Me gustaba la idea del juego Pero no sé, ¿sabes? Como que no me convencía al fin y al cabo Hasta que ya voy a traerlo Digo, oye, pues ni tan mal, ¿eh? Cuando me dieron el sponsor Digo, flipante Pero flipante Un momento porque creo que estoy empanado, ¿no? Realmente y me alegra saber que os está gustando A ver, es un juego de modo historia los, los juegos de modo historia me gustan Pero soy full competitivo Pero como ya sabéis, ¿no? Y digo español, tío Pero ¿por qué? O sea, francés no, por favor no, no va a tener audio, ¿no? Obviamente, pues sí Eh, no, no tiene Sí, eh, me echaré eh, me echaré otro Grandes sacales en seis leyes ya, eh, Ganaste, ¿no? Easy clapping Yo, no sé, yo espero que me dé tiempo Lo que pasa es que, claro, si ahora quiero también traer eh... ¿Qué coño? Quiero traer el LOL O sea, va a ser duro ¡Prancer no, por favor! No, no, no, no, no. O sea, literalmente, literalmente no, no. O sea, ya, ya lo, de que, lo que me ha dicho antes Pancero tú, eso de lo del partido de fútbol yo no lo sabía, vaya Qué fuma era, tío. Como tiene la cabeza los cabrones, eh. Chamber sí, eh. Sí, carrerito fácil con Chamber Ahí lo tiene, Ese es el único francés respetable. ¿eh? Vale, vida. Y yo. Y yo, están, ro están rotos las la polillas hechas, eh. Qué he cambiado está, ellos. Eh, madre mía, es eh, de tío. huevo. También molaría jugar al juego de la cabra, eh. Algo así, me parece la polla. Y yo me muero. Coño. Hermano, que te he metió otro puño por el culo, yo puta. Son demasiados, tío. Son dos, no. No me va a dar. ¡Ah! Temo por vida Dame, dame tiempo Uf. Y el creador de código Ligoco también es respetable ¡Ah! También en francés, hostia, no me jodas O sea, lo hicieron franceses Hostia, qué guapo, código Ligoco está muy guay O sea, para el tiempo en el cual estaba Rollo, estaba Digimon, estaba Pokémon en su auge Había muchísimo anime guay, ¿sabes? O dibujo, mejor dicho Literalmente Está guapo, ¿eh? ¡Ey! ¡Dios! Vale. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. ¡Qué abuso! ¡Wow! Puñetero abuso, coño. Habéis quedado tranquilo, ¿no, compadre? Lucirnaga de, de la muerte. No vea. La que te voy a dar con el Winchester. Ven para acá. ¿Qué me quedan dos? ¡Uh! ¡Ah! Soy Ya gente. Lo, pod eh, lo podría haber matado antes cuando se cierne el círculo amarillo, dorado. Eh, es cuando deb debemos de pegarle el tiro. Tío, son como polillas esas son putas polillas murciélagos, tío ¿Qué coño está hablando? Eran eh, cuatro niños premades De eh, 123 años ¿En serio? ¿Y eso? ¿Cuatro premades? Dios mío Dicen que tengo eh, Muy buen eh, inglés Y eh, que si soy doblador o algo No pensaba eh, Que el micro de los cascos Es de eh, 1,50 Eso no también será <ríe> Qué fukia gali tío Qué gracioso que te haya tocado Una puta premade de cuatro, ¿no? O sea, qué locura es una serie francesa, por no lo sabía, ¿eh? hace puñeta ¿eh? Los listen en inglés, ¿eh? ¡Number one! Eh, en verdad, yo me impartí el polla a los listen Siempre... ¡Dominique Calvert! ¿En serio? ¿Este es desde el principio? Siempre, siempre le decía a la profesora que estaba muy lento Que, tío, son muy lentos, me ponía nervioso, en plan ¡Hi are you! Era horrible eso Tío, gráficamente está duro, ¿eh? Está bastante bien, tío no me está disgustando para nada. Y la alegría, ¿sabéis cuál es? No, se parece a Vladimir, compadre, del LOL, eh. La skin fea, esa bocha que tengo de... Eh, Vladimir aristócrata. Increíble. Increíble. ¿Quién es? No sé. Eh, metería la risa de eh, los es en el No le sabe. Es que eso es muy gracioso. Y las voces, que sí, le ponía. O sea, increíble. Me encantan los memes de conversaciones. O sea, memes de... Personaje del Skyrim Vale rollo Pero con en inglés Me, me flipó eso Cuando lo veía de pequeño Me partía las polla. Así que proponeros eh, eh, Que vayamos a la guerra O sea Esto me recuerda mucho Es la premisa de Blade eh. Tiene la niña esa ahí O sea Implica que podamos perder No pero vamos a atacar Sanguisuge Sanguisuge Qué locura, tío, o sea, tiene una niña. ¿Blasfemia? O sea, blasfemos. <risa> <risa> brother. ¡Brother! ¡Tú quieres un poquito de esquema! ¡Tú quieres un poquito de quemas con salsita yogures? Increíble, Blady, mire. Mírame la uña, mírame la uña. Yo me arrasco la nariz, pero me arrasco celebro también, ¿eh? Como tenga moco, compadre, ve cómo te quita los mocos, churrita. <risa> Tío, que tú es bastardo, eh. Tú, tío, la niña, la niña tiene que tener un poder increíble. Es una híbrida, eh. Esa niña es una híbrida. Seguro. Es Blade, tío. La niña la debemos desarmar, ¿no? No tiene sentido. Es Bioshock, eh. Qué satánica, cabrón. Sabía que era un demonio, Illo What? Aquí llegamos, gente El la de mir ¿qué dice, ¿eh? cojones? Te voy a arrancar el bigote ese que tiene Churra, aquí bigote solo puedo tener yo, ¿vale? yo que nos mata, Illo ¡Julio! ¡Que llevo un 18-0! ¡Julio! Es el man, ¿no? El sensei, ¿no? Nuestro sensei, hermano. Ese va a morir, tío. Fatality wins. Flower victory. Hijo puto, lo dime y lo sabía, tío. ¿Y eso? Final boss, gente. Espero que no muera nuestro sensei, tío. Oye. Gente. Segundo boss, ¿eh? Guapísimo, tío. El Chainsaw Man, ¿eh? El que haya visto la serie entenderá por qué lo, lo digo, no quiero spoilear nada Pero sabéis a lo que me refiero, ¿no? Ecuador empató, ¿en serio? O sea, ¿Cuánto le queda campeón de partido? Dios, Dios, me encanta pegarle al bicho grande puñetazo ¡Ah! ¡Me come! ¡Mamá huevo! Y yo me ha quitado media vida Drew! Increíble, ¿eh? Ya acabó, hostia Oye, pero, o sea, eso le va de joder, ¿no? Al máximo oponente que dar empate, ¿no? Con Ese capítulo me, me gustó mucho, ¿eh? El capítulo... Creo que era el 2, ¿no? El tercero, perdón Qué guapo, cabrón, está el... ¡Oh! ¡Me tengo que pegar! ¡Ah! Vale, lo, lo interrumpí No creas ¿eh? ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¿Vida? No tengo... Listo. Eh, ¿Qué hace eso ahí? Tiene autor redirección de tiro. ¡No! ¡No quiero eso! ¡Está medio muerto! ¡No! ¡Perro! Vale, vale, vale, vale. Vale, le hemos cortado la animación. ¡Oh! Uf, la vida me ha salvado la vida, ¿eh? Nunca mejor dicho, compadre. Le voy a disparar a él solo, ¿eh? Total, se va a acercar, ¿no? empatar con Senegal, ¿Ya, pa ya pasan. ¿En serio? O sea, pues mira que bien. A ver que lo veo más justo. Aunque es una putada también para Para el otro equipo. Oh, oh. Vale, nos dio tiempo, gente. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Este gol me está gustando mucho, ¿eh? Oh. Uf. Es muy dar soul, gente. O sea, es completamente dar soul, eh. Qué guapo, gente Está medio muerto, eh No estoy viendo lo que hace ¡Ah! Se está recuperando vida, cabrón Se está recuperando vida, perro, en mi cara No, güey uh ¡Oh! ¿Tengo vida? Sí Dios, yuyu, me ha pegado de hostias con él, gente ¿eh? Vale, vale, pe pelea, pelea, pelea, pelea Dios, mierda, ¿tengo que recargar? ¡No! ¡No, a él no, perro, no le pares a él! Joder, ¿cuánta vida se restablece? Mierda, la vida está adelante, gente ¡Ah! ¡Uf! ¡Está medio muerto! ¡Hijo puta! ¡No me jodas! Maquelele. Guapísimo. Eh guapísimo. Iba a decirlo, deja aquí. Voy a ver si hoy eh, Puedo hacerme la liga. Eh, eh, es verdad, lo que leí, ¿no? Fan O sea, la liga en Pokémon puedes hacerla como quieras, ¿no? Eso está gracioso. En plan, en el orden que quieras, digo. Y yo, guapísimo juego. Está muy, muy guapo. Me, me voy ya al LOL porque si no nos da tiempo a hacer el sponsor de McDonald's. Pero, mañana quiero jugarlo. Era Vladimir, era él Era el padre de la niña ¿En serio, hermano? Pero en su mega transformación Loco, ¿cómo tiene que ser la niña? ¡Demonio! Está muy bien gráficamente O sea, mola, tío Me falta Etin, eh, Star, eh, Ada Etin, eh, Star, eh, Lucha Alto, man, y, eh, Campeón Y luego líder estar Y post-game Hostia, que guapo a ver, ¿quién es el... a ver, bueno, ya sé quién es el final, ¿no? Y las clases también Ah, verdad, eso, me... eso lo vi lo del canecro Ahora tenéis que hacer Esos son para las misiones a secundaria De lo de... Ay, lo diré Lo de la crianza, ¿no? ¿Cómo era eso? El canecro es que lo explico Pero una fumada increíble O sea, no es coña Pero súper increíble Tío, está muy guapo Level West, ¿eh? O sea, me está sorprendiendo gra gra Gratamente, claro Está muy chulo Tío, porque nuestro personaje Tiene los ojos como si se hubiese fumado Un, un, cha un chago Ahí en este mundo... Pos apocalípticos del futuro en el desierto puto Zeppelin? Sí, para la moneta oval, creo claro, ah, no, es que, ¿sabes? El puto canecro me hizo un lío Cuando lo explico, digo, a ver, partiendo de la base Que no entiendo mucho de este juego de momento Aunque me haya visto el juego entero Como misión secundaria, para o sea, son orillas, ¿no? Como lo que os dije antes, yo que sé, cuando yo pillé los, la poquetes se entera de pequeño Y los shining, claro que tenía el puto Pokémon el rojo Pues lo que lo que pasó es que me dieron Como un título rollo eh, has desbloqueado todos los Chinese del juego Pero ya está, eh Literalmente Aquí habrá más cosillas Como esta que ha dicho Fazerotú tú Para darle un poco más de vida al juego Obviamente Tío, se la ha cambiado Lo habéis visto Lo llevamos la puta cara del bicho O sea, es Mimir Es Mimir pero vampiro, eh Un no puede morir, tío En sensei del, del personaje principal no puede morir